Atención, eh, Luis Rosario Socias, atención, Ministro de Salud Pública. El pueblo dominicano, la crisis no está ahora mismo por la letalidad del COVID, sino por la parte económica que está afectando a las empresas y al bolsillo de las y los dominicanos. Y le explico por qué. Actualmente, bueno, el 31 específicamente, despidiendo el año, eh, tuvimos aquí la presencia del director regional de salud pública, el doctor Luis Rosario Socias, que decía que los medicamentos, atención país, que los medicamentos y las pruebas PCR y la prueba de antígeno eran totalmente gratis. El gobierno lo estaba proviniendo. Pues fíjense que ahora mismo, ahora mismo, muchas personas, o sea, los puntos de vacunación y de toma de muestra están abarrotados. ¡Abarrotados! Pero no hay medicamentos. Entonces, como una persona que le receten 3, 4, 5 mil pesos, que no lo cubren las ARS, va a poder salir de este proceso de COVID o gripal que se está dando en la República Dominicana. Y peor aún, peor aún, oigan ustedes lo que dice el presidente, el nuevo presidente del Colegio Médico de Médicos, del Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, sobre la estafa, no sé si adrede o no, porque ya solo tienen que investigar las autoridades, de que laboratorios y las, y las farmacéuticas y las farmacias se están haciendo millonarias a costilla del pueblo, se están aprovechando, por ejemplo, y esto tiene algo de lógica. Dice él, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que te exigen una prueba de antígenos ¿m? que cuesta entre 1.500 a 2.500 pesos para entonces poderte indicar una prueba PCR que cuesta de 4.500 a 5.000 pesos. El gobierno la está haciendo gratis, pero no da basto. Y la gente está yendo a los, a los laboratorios privados. Entonces, ¿qué lógica tiene? Porque dice él también que esa prueba de antígeno con la nueva variante Omicron está dando falsos positivos y falsos negativos. Entonces, después que tú pagas entre 1.500 y 2.500 pesos, tiene que pagar entre 4.500 y... Y 5 mil pesos no puedo el PCR ¿Cuánto van ahí? 7 mil pesos Nada más en prueba Ahora bien Ahora bien Yo le exhorto al pueblo Y reitero lo he estado diciendo Yo pasé mi segundo proceso De COVID y entiendo que era La nueva variante Omicron Y yo duré un fin de semana Fiebre, dolor de cabeza Escalofrío eh, Un poquito me el cuerpo y entre viernes, sábado y domingo, y el lunes yo estaba nuevo. Claro, fui donde mi eh, neumóloga, eh, la doctora Margarita Mata, una de las mejores neumólogas del país. Y me dio mis recetas, arabe, eh, vitamina C, mucho té caliente y reposo. ¿Qué yo le estoy diciendo a todo el que está cercano a mí y a los televidentes que nos siguen? Si usted tiene los síntomas, gripe, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, no coja lucha. O usted tiene dos virus, o la influencia, o el COVID. Entonces, si usted no se siente tan mal, usted puede cómodamente en su casa quedarse aislado por cinco días, lo reitero, cinco días aislado en su casa. ¿Eh? Usar mascarilla para no contagiar su familia. Y ahí usted comienza a beber vitamina C, a beber té caliente, algún jarabe para la tos, algún altigripal, un acetaminofén de la marca que usted quiera, para los dolorcitos. Y en tres días usted va a estar y va a sentirse mejor. Al quinto día usted puede salir a la calle con su mascarilla. No hay necesidad de una prueba COVID después que usted pase este proceso. Entonces, ahorrese el tiempo y el dinero. Ahorrese el tiempo y el dinero. Eh, digo yo, eso soy yo, Roberto Neris. Ahora bien, si usted siente, si usted se siente la respiración, si continúan los malestares, a pesar de pasar tres días o cuatro, arranque para su médico. Arranque para su médico. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano. Es gratis, donde quieran. Aquí se le está pidiendo, se está chantajeando a la gente.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 Y los grandes laboratorios están haciendo en, en enero, están haciendo su agosto. Bueno, ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio Médico Dominicano, el nuevo presidente, porque hubo elecciones eh, recientemente, eh, doctor Gilberto Tejada, me parece que es, sí, eh, el nuevo presidente, y... De verdad que no, el doctor Rufino Senén Cava es el nuevo presidente, el nombre del nuevo presidente que ustedes escuchan hablando. Esto es una denuncia que el ministro de Salud Pública y la misma vicepresidenta que es la presidenta de, de, de, del Gabinete de Salud tomarán en cuenta, porque entonces lo que tienen que hacer por el PCR el gobierno y agilizar el laboratorio. Haciendo muchas pruebas de antígeno, Roberto. Sí, se, pero mucha. que la prueba de antígeno, lo acaba de decir el presidente del Colegio Médico Dominicano, que te da mucho falso positivo y falso negativo. ¿Entiendes? Entonces, las pruebas PCR son las que sí te pueden identificar si tú estás positivo 100% o estás negativo 100%. ¿Entiendes? ahora oh, pero eso te digo en el caso de que en lo que el doctor está diciendo... Eh, se Están saliendo muchas muestras eh, de, de antígenos Miren, el día de hoy se hicieron 23.715 pruebas O muestras presentadas en las últimas 24 horas Y hubieron más pruebas de antígenos que PCR claro, pese, porque... pese, pese, pese a que sabemos lo que usted estaba explicando de que es muy costosa, de que también las filas eh, eh, están abarrotados, todos los centros, para las personas hacerse la, la prueba PCR totalmente gratis. Pero fíjese, 11.880 pruebas de antígeno. Si damos el lápiz diario a cómo está, está sucediendo eh, eh, esto de los casos y que la persona está yendo a hacerse su prueba, porque mira cómo está el panorama cuando vemos el gráfico. Las personas dicen, ah, todo el mundo está diciendo en la calle, es una gripe mala, es una gripe mala, pero los resultados se están mostrando diferentes. Es decir, si duramos 10 días haciendo de 20 mil muestras diarias, son 200 mil muestras o más. Sí. En el caso, es de decir, la población, toda la República Dominicana que no está viendo, está tomando conciencia, Roberto, y se la está haciendo ya sea pagando o no. Sí, pero que es lo que te digo. Yo soy de lo que le digo a la gente, que no hay que hacérsela. La, ya para, de, para determinar No, ninguna, ni de la de antígeno, ni la, ni la PCR, al menos que te lo exijan en tu lugar de trabajo, por ejemplo, a partir del 31, todo empleado no, porque, público porque, porque tiene que tener... Roberto, también ¿Eh? darse cuenta qué es lo que uno tiene? No, no, pero perdón, es que es verdad, pero ahora mismo, si tú tienes los síntomas, tú tienes dos, dos condiciones, o tú tienes la influencia, o tú tienes COVID, y, y cualquiera no del tratamiento es similar. Y el similar. Que no tiene nada y se la hace, y sale positivo. Bueno, es que, óyeme, es que para tú hacerte una prueba tú tienes que tener los síntomas. Porque nadie que esté bien, por ejemplo, tú te vas a ir y que a meter una fila a hacer una prueba no, si tú no tienes síntomas. Eh, sí, Roberto. No. Sí, pero oye, ¿por qué? Caso? Al menos si te exigen. No es que si me prueba. exigen. Es que en este caso, si tanto tú como Blacky, que somos los, los que estamos aquí en el estudio, dan positivo los dos por tener síntomas, es lógico que yo tenga que hacerme mi prueba. Ah, ok. ¿Me entiendes? Ahí sí, pero, Ay, sí por eso te digo. Si tú, si tú. Si estoy rodeado de personas si, positivas. Tú te la puedes hacer, pero todavía en ese caso, eso es mi opinión personal. Ah, bueno. Todavía en ese caso. No es necesario si tú no tienes síntomas. Yo digo por prevención. Sí, pero ¿qué prevención? Mira, mira que, el... Oye, ¿qué tú vas a prevenir? Dime, vamos a suponer, eh, Blacky tiene, tiene COVID, yo tengo COVID y tú no tienes ningún síntoma. ¿Qué, qué tú vas a prevenir y haciéndote bueno, una prueba? si salgo positivo, entonces puedo contagiar a la población. Está bien, pero pues okay. ¿por qué? es la prevención. No, la prevención, ¿tú sabes cuál es? Usar mascarilla. Una prueba no te previene ni te evita contagiar. Porque el contagio de, de, de la Omicron se da en los primeros días de incubación en tu cuerpo. Cuando ya tú tienes los síntomas, hace rato que tú estás, tú estás contagiando gente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que mucha gente, hay tantos positivos, millones. Por ejemplo, eh, a nivel mundial, diario, se están reportando millones de personas infectadas. Porque cuando tú vienes a sentir el síntoma, el dolorcito, la garganta, hace rato ya que tú estás contagiando gente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, por eso es la única, mira, prevención, es la mascarilla. Porque tú no sabes si tú estás positivo o no. ¿Tú ves? Entonces, la mascarilla, eso es lo único que evita. Y el distanciamiento, ahora, a esta distancia que tú y yo estamos, que este camarógrafo, excelente. A, a, ahora, Roberto, también yo entiendo de que hay que resaltar algo con respecto a lo que estamos viviendo y es lo que dijo el Presidente Luis Abinader en el día de hoy, eh, hablando, eh, pensando en, en las dos cosas, en el tema sanitario y también en la economía de nuestro país. Son, bueno, dicen muchos que los primeros dos meses, tres quizás, son los más difíciles del país a nivel económico. En el caso de que en diciembre, pues las festividades, eh, muchos eh, cogen este mes, tienen un salario extra, hay más movimiento de dinero, se uh -huh. habla de que eh, este último diciembre se movió unos 1.500 millones dentro de toda la población, eh, eh, eh, regado, diríamos. Y con esto, Roberto, yo entiendo que tenemos el video del señor presidente Luis Abinader, el director no puede ayudar ahí. Sí, el presidente está dijo. claro. Aunque, aunque, aunque... Él está claro. A, aunque... Aunque él habla de, de, de la situación sanitaria, pero no han hecho nada. Ahora mismo no hay ningún tipo de restricción. No, ni el, tipo claro de que la hay. Claro que, no, no, Roberto, perdón, solamente se queda la mascarilla y no, no, el no, no, no, Luis, las hay que no se estén cumpliendo. Es otra 500. Pero, que eso es lo que tiene sí, es que... Las restricciones están: el uso de la mascarilla, distanciamiento, limitación de personas en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿pero, pero ¿dónde, que, dónde han pero, puesto? Espérate, que no se esté cumpliendo otra cosa. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Yo estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Escuchemos, señor director. Todas las medidas para asegurar que podamos tener un país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 donde se puede, en esta la normalidad de todas nuestras actividades. Yo estoy 100% cónsono con el presidente de la República, Luis Abinader. No están las condiciones, no hay la necesidad sanitaria. Ahora, presidente, hay cosas que sí usted debe de mandar a supervisar con el ministro de Salud Pública. ¿Cuáles son? Los medicamentos no se lo están dando. Que me llame atención Luis Rosario. Llámame porque tú dijiste aquí Que se están dando Hay gente que me está reportando Que están haciendo largas filas Y que no tienen los medicamentos En los puntos de salud pública Entonces será bueno aclarar eso Y el tema de relajito De que hay que hacerse una Puebla de antígeno primero Que cuesta entre 1500 y 2500 pesos Entonces dependiendo Hay que, hay que, hay que repetirse Entonces si no Así no, señor presidente, tiene que hablar con los laboratorios, con las farmacias, que también me dicen que los precios de los medicamentos, como la vitamina C, como los jarabes, como los antigripales, están aumentando de precio. Eso hay que investigarlo. Roberto, me gustaría que nosotros, eh, ya sea, no sé si podríamos hacer comunicación ahora con el doctor eh, Luis Rosario Socias, o ya, para mañana. No, no, vamos a hacer una pausa, a ver si nos comunicamos. Sí, para, porque yo quisiera o con, saber... O con, la... o, con, o con Carlos Suero, quien es eh, encargado de comunicaciones. Me interesa, me interesa eh, de, de, de, primer, de primer plano saber cómo está la ocupación hospitalaria, es decir, no, sobre no, los vacunados y no, no vacunados. No, eso es lo que a mí no, me interesa. No, la ocupación eh, eh, ha estado mínima porque la gente no, no está yendo a cama covid ¿Por qué? Porque esta variante, a los dos o tres días, ya tú estás en tu casa. Los neumólogos, que ahorita hablé con, con mi neumóloga Margarita Mata, que hoy, oye bien, desde el martes estamos por hacer una entrevista, aunque sea vía telefónica, y me dice ella, Roberto, excúsame, que no damos abasto. Yo llego aquí a, a, a, a, a la consulta de las ocho de la mañana y salgo de aquí de las seis de la tarde, personas con problemas eh, que quieren que lo chequen. Y ella lo está mandando para su casa. ¿Por qué? Porque si no son casos graves que una persona demande una hospitalización o un internamiento, lo manda para casa. Porque esta variante, gracias a Dios, no es tan agresiva.